Nunca sucedió, lo más cerca que se estuvo de ese momento fue la convertibilidad, uh -huh. eh, cual, el, digamos, muy similares fueron o son las primeras consecuencias, nada más que en este caso con una dolarización se genera eso mismo con mucha más profundidad. Así es. Eh, en principio, de forma inmediata, adoptar al dólar como moneda única y dejar de utilizar el peso, lo que llevaría es a tener que generar o crear una caja de conversión entre los dólares que Argentina efectivamente tiene en el mercado y eliminando los pesos. Es decir, se convertirían la cantidad de pesos que están funcionando en la economía uh -huh. a dólares. ¿En función a qué? Bueno, en función al tipo de cambio que dé esa, esa caja de conversión. Uh -huh. Algunos estiman eh, números que ni siquiera quiero... ...decir porque son una, una, una locura y tampoco es la intención seguir generando a ese debate. Uh -huh. eh, pero sí, si estamos si logramos entender que un contexto actual eh, de falta de dólares, de escasez de reserva, como uh -huh. todos lo vienen mencionando... Pensar que este es el mejor momento para una dolarización, yo particularmente creo que nunca es el mejor momento para una dolarización, pero creo que este menos todavía. Uh -huh. eh, esto generaría sin dudas, sin dudas, eh, una abrupta devaluación, eh, teniendo en cuenta esto que te mencionaba, la uh -huh. necesidad de eh, generar esta caja de conversión para que los pesos que estén funcionando en la economía se vuelquen a dólares. Uh -huh. eh, se perdería con una brutal devaluación, ya sabemos lo que sucede, porque estamos hablando de una devaluación muy fuerte, en serio, algo que no eh, hemos tenido hasta el momento o que ni siquiera podemos llegar a, a, a expresarlo. Eh, eso es lo que generaría de forma inmediata sería eh, una caída, una pulverización de los salarios y por consiguiente una baja del consumo. De esa forma es, en primera medida, se generaría una gran inflación que seguramente duraría muy poquitito uh -huh. y esta es una de las formas que buscan para poder eh, estabilizar si se quiere la economía. Uh -huh. Que ahí sí, los debates son un poco más profundos respecto a si se podría o no estabilizar la economía. Eh, hay una doctrina que cree que sí, producto de que eh, equilibras los niveles económicos a un determinado nivel y a partir de allí eh, todo se iría acomodando el tema y que lo que nunca se explica o se dice es en dónde generas ese punto de equilibrio. Uh -huh. Hay una nota de Clarín, justamente uh -huh. eh, del año 2017 eh, me parece uh -huh. que habla justamente sobre la dolarización. Uh -huh. Y digo de Clarín, no, no es precisamente un, un medio que alguien pueda tildar de, de, de, de, de oficialista en este caso no, claro. eh, en el cual mencionaba cómo fue eh, específicamente lo que pasó en Ecuador eh, en uh -huh. ese momento y cuáles fueron las causas que eso uh -huh. que yo tengo Epa, se cortó la, no sé si la se, transmisión. No sé si lo alcanzan a ver ahí A ver ahora, eh, porque se cortó brevemente No te, no te veo ahora, este, Agustín a ver. a ver ahora si podemos eh, Entonces, Mientras eh, Agustín trata de recomponer la conexión y eh, ah, estamos viendo, eh, por supuesto se trata de animación, ¿no? Pero justamente eh, de lo que está hablando él, la situación en Ecuador, eh, a partir de la dolarización de la economía ecuatoriana que ocurrió hace ya casi 30 años, Agustín, ¿no es cierto? Correcto, exactamente. Eh, Esa es una de las, de las notas, hay dos o tres, uh -huh. pero referidas más o menos a lo mismo. En ese momento lo que se generó es una fuerte devaluación Ajá. en el cual se, eh, cayó la actividad económica, esa, esa gran devaluación lo que hizo es pulverizó el nivel de los salarios, bajó el consumo y como siempre decimos en el cementerio no hay inflación, digo, si vos sí, bajás exacto. el consumo a un punto tal en el cual el, eh, la gente deja de consumir, difícilmente se incrementen los precios, el uh -huh. tema es a qué costo y bajo ese nivel. Uh -huh. Esa sería solamente una de las causas que, que generaría dolarizar. Otra de las causas y también muy importante hacia futuro es que pasás a depender exclusivamente de... Eh, el tesoro de los Estados Unidos, que es quien emite los dólares, porque nosotros no tenemos la máquina de emitir. No, no, dólares. Por no, lo tanto, todo lo que tenga que ver con la política fiscal, la política monetaria, eh, herramientas que los Estados tienen para llevar adelante su política económica, se eh, perderían por completo. Pensar en una pandemia, por ejemplo, y la posibilidad de inyectar eh, eh, obra pública o, o, o diferentes instrumentos, eh, sería inviable la posibilidad, uh -huh. no solo de, cuando se habla de política fiscal, de crear impuestos, sino también a veces de uh -huh. bajarlos o de acomodarlos en función a la necesidad que tenga ese contexto. Así es. eh, Ecuador, además, o sea, perdón, sí. No, no, eh, te decía que este, esto que estás diciendo, lo, lo, lo, yo asentía lo que. Pero que además.. Eh, yo no sé si lo, cuando se enuncia esto, no se sabe todo, ¿no? Y en realidad es una frase, un eslogan, un concepto destinado a generar, en un clima de mucha incertidumbre, generar esto de lo que ha ocurrido en otras etapas de la historia y no solo en Argentina, ¿no? Este, ir hacia las soluciones aparentemente fáciles eh, cuando sabemos que de implementarlas traería consecuencias terribles. Se dice, este, y bueno... No, no se mide las consecuencias de lo que podría efectivamente ocurrir si tal cosa se implementara. ¿no? Yo eh, en realidad creo que, que como muchos dicen, no, este debate que se está implementando nuevamente en este momento uh -huh. eh, tiene que ver con hasta cuánto se puede correr el debate sobre este tema para uh -huh. luego llegar a soluciones intermedias y que parezca que no son tan graves como las que se plantean. Porque hoy, desde eh, eh, de, de casi todas las perspectivas, es inviable. A ver, el argumento que presenta eh, Javier Milei, el precandidato a, a presidente, que es uno de los que impulsa este, es. este sistema de dolarización, eh, cuando se le consultan por cuestiones técnicas respecto a, mirá, es imposible con este nivel de dólares, el argumento que da es que eh, la mayor parte de los dólares de Argentina no están en el sistema eh, formal, sino que están en la economía informal. Y que, por tanto, generando una medida como esta, lo que generaría son las condiciones necesarias para que todos esos dólares informales se vuelquen a la economía formal. Por lo tanto, la devaluación no sería tan brusca como muchos que no entienden nada eh, dicen, sino que al aparecer todos esos dólares que hoy están en la economía informal, no sería tan brusco, generaría mucho más confianza y demás. Por lo tanto, eh, lo, lo que está diciendo es, en un principio vamos a tener que generar una brusca devaluación, con todo lo que ya comentamos que eso trae, y luego deberíamos sentarnos a esperar que todos aquellos que eh, tienen los dólares en la economía informal la vuelquen a la economía eh, formal producto de la confianza. Yo quiero decir que Estados Unidos es productor o, o, o de, de, de billetes, uh -huh. tiene la máquina, de lo, fabrica. dólares, lo fabrican ellos. Lo fabrica, uh -huh. y sin embargo, la economía informal de Estados Unidos también es mucho más grande y uh -huh. no por eh, problemas justamente de confianza. Creer uh -huh. y dejar atado eh, la economía argentina, el nivel de los salarios, uh -huh. eh, la inflación, etcétera, en manos de algunos pocos empresarios que sean los que tengan los dólares para, esperando a que los vuelquen en la economía, me parece que es una locura total y que, como decís vos, no se toma real dimensión de lo que puede suceder. Pero inmediatamente surgen entonces propuestas que parecen un poco más amigables y que en definitiva llevan a que la discusión sea, bueno, o se dolariza o se genera una brusca, de, o, sea, o se generan las mismas consecuencias algo parecido a lo que fue la convertibilidad, sin la dolarización. Entonces empiezan a salir economistas guardados que dicen, no, no, la dolarización es inviable, deberíamos ir por este camino, y entonces nos parece un poco más amigable eh, volver a una época de convertibilidad, cuando uh -huh. en realidad, nuevamente, lo que tendríamos que estar discutiendo es cómo es posible que algunos pocos eh, sectores del mercado, por uh -huh. cuestiones de expectativas, te desanimen o te generen estos movimientos en la economía tan bruscos como lo que vienen eh, sucediendo, porque hasta mismo eh, lo indican. Este, en este caso tiene que ver, esta disparada del dólar de estos días, tiene que ver con factores de confianza, con que si uh -huh. gana o no gana... Eh, etcétera, etcétera. Entonces imagínense que atar toda la economía de un país, el sueldo de la gente, la inflación, mm. cómo vamos a vivir, si se puede hacer o no inversión pública, cuál va a ser la política económica, cuál va a ser la política fiscal, que todo eso dependa del humor de algunos pocos, eh, mm. desde, desde mi punto de vista me suena absolutamente peligroso, te diría. Eh, para cerrar ¿no? eh, uno si pone sobre la mesa lo que está escuchando como un simple espectador observador este, se, se da cuenta que de determinado sector ideológico sector, posición ideológica te están prometiendo eh, casi eh, sin es decir con variaciones con matices pero se están prometiendo calamidades ¿no? yo escucho eh, reforma laboral eh, abolición de las indemnizaciones. Eh, volver a las AFJP, eh, dolarización, etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera como que se prometen este, tormentas, calamidades. Yo digo, eh, ¿no habrá algo más interesante, ¿no? algo más eh, cautivante, seductor, esperanzador para el eventual votante? No, eh, además, Abel, son cosas que no no es que es un país que tiene cinco años y que no. están viniendo a proponer alguna cuestión nueva, digo. Eh, Bullrich y, y López Murphy eh, difícilmente planteen algo distinto de lo que hicieron en el año 2001. Exacto. A veces nos olvidamos. Exacto. Es claro que van a prometer una reforma laboral y que pueden prometer una rebaja en el sistema provisional y privatización de esas cuestiones, la mm. desaparición de las empresas del Estado, etcétera, etcétera, porque es su pensamiento y es lo que hicieron anteriormente. El tema es creer que van a hacer algo diferente, pero que ahora hasta abiertamente lo vienen diciendo. Uh -huh. Es recordar un poco cuáles fueron los efectos de esas medidas. Así Cuando es. hoy en día se intenta instalar nuevamente que. Eh, el, los precios de la economía están indexados por el dólar blue y que por lo tanto generar una devaluación del 100% no generaría un impacto en los precios y en los salarios porque todos los precios del mercado están en ese dólar es exactamente lo mismo que pasó en el año 2015, cuando el dólar estaba a 9 pesos y el blue estaba a 14 en el hubo una evaluación brusca del 70% con todas las consecuencias que eso trajo no eh, hacia adelante. Uh -huh. Es decir que eh, todo está inventado eh, las causas y las consecuencias de esto están, cualquiera puede eh, verlo el, uh -huh. los ejemplos más sencillos, como decían, de Ecuador o El Salvador, uh -huh. etc. Eh, incluso hasta ni siquiera son los más felices. Poco tienen que ver con la actividad económica argentina, es mucho más extenso Totalmente. el debate, pero ni siquiera los efectos que eso generó, seguramente que ninguno de todos esos efectos son los deseados por muchos de los que hoy en día ven con buenos ojos la devaluación, justamente por lo que vos decías, mm. que tiene que ver con la falta de esperanza sobre un modelo de crecimiento sostenido Así con es. distribución que a todos les alcance para vivir dignamente. Así es. Agustín, te mando un abrazo, que tengas buen fin de semana y nos reencontramos el, en la próxima, si Dios quiere. Que andes bien, eh. Un abrazo grande, buenas noches. Buenas noches. Agustín Ferrer, el, el análisis económico que nos trae todas las semanas, con los temas que coyunturalmente son, digamos, los más importantes, o tal vez sin serlos, de todos modos, ocupan la atención preferencial de, de la gente. ¿no? En este caso, la dolarización, un concepto, un término que se ha metido un poco en el centro del, del escenario, eh, y bueno, quisimos charlarlo con él, que conoce y lo explicó con la claridad habitual. Nos estamos yendo mañana, si Dios quiere, nos reencontramos al finalizar eh, la ruta del fútbol eh, y antes de Noticias en HD, que ya llega dentro de segundos nada más, con Renata, con Emanuel. Nos reencontramos entonces mañana a las 20, cerrando la semana. Que le pasen lindo Hasta mañana. Una producción de Multimedio G.S.